Amor a las personas, amor a los animales, amor a las plantas, amor a la canción que cantas, amor qué palabra tan bonita. ¿Cuánto hay de belleza y qué diferente? Puede existir en cada mente. El amor cuando se da, no se quita. El amor lo puedes tener, en las cosas o bien en alguien. Tanto se da como se recibe, a veces ni siquiera se percibe. Amor a las personas... Amor a los animales, amor a las plantas, amor a la canción que canta. A veces se puede morir de amor, aunque este sea signo de vida, seguro que se vive gracias al amor. El amor está en la historia de la vida, el amor es la semilla de la vida.